Sí, bueno, yo creo que, que frente a las malas formas y a los gritos es importante reivindicar ese tono sereno y constructivo que utilizó eh, nuestra parlamentaria Pili Zabala, porque además Pili es probablemente una de las voces pues, más autorizadas en el Parlamento Vasco para hablar del dolor que representa una vulneración de de derechos humanos, ¿no? Y esa voz habló el jueves muy claro y habló diciendo básicamente que, bueno, lo que había que decir era que el jueves era si corríamos el riesgo de dejar en total desamparo a las víctimas de la tortura o por contra, bueno, pues eh, teníamos, aprobábamos una ley que, aunque sea, como se ha dicho anteriormente, aunque sea mejorable, pero bueno, por lo menos podíamos eh, reconocer, ¿no? Y bueno, creo que lo que ocurrió el jueves en el Parlamento Bato Vasco eh, es bastante lamentable, nos lleva a tiempos pasados a tiempos pretéritos y creo que es inadmisible que tengamos que vivir eh, espectáculos como este en pleno mil, 2019 ¿no? creo que se ha, se ha faltado el respeto al Parlamento se ha faltado el respeto también a la sociedad vasca pero sobre, sobre todo creo que se ha faltado el respeto a las víctimas en sí ¿no? y creo que bueno pues mientras unos trabajamos para, para avanzar hacia la verdad hacia la justicia y hacia la reparación de todas las víctimas pues me parece una pena que otros hayan aprovechado el dolor de estas víctimas para hacer parte de su, de su campaña electoral, ¿no? Porque creo que son las víctimas las que tienen que estar en el centro y no los policías o tampoco los políticos, ¿no? Y creo que con eso ya sería suficiente para poder centrar el debate un poquito más y hacer posible en voz baja, en sosegado, como, como lo hizo el jueves Pili Zavala, ¿no? Porque creo que se puede y se debe estar a la altura en estos debates, se puede debatir sobre el pasado. ...sin ningún problema, sin perder las formas... ...sin insultar en el Parlamento... ...y bueno, parece que algunos prefieren... ...que no avancemos... ...que no convivamos... ...que no, re que no nos reconozcamos... ...y bueno, pues parece que con situaciones como las del jueves... ...no se construye futuro, que es lo que nosotros queremos. en le conduza? Sí, bueno, yo creo que existe la necesidad de reconocer... ...y de reparar eh, a las víctimas... ...de los abusos eh, policiales... ...que es una deuda además que tenemos... Eh, ...como sociedad... ...y por puro principio de los derechos humanos, no cualquier demora en reconocerlas y en esa reparación, pues creemos que es que es improcedente, ¿no? Ninguna eh, vulneración de los derechos humanos fue aceptable ni justificable. Y la deslegitimación de, de toda forma de violencia y la solidaridad con todas las víctimas, pues creo que es el camino que hemos decidido recorrer como sociedad y creo que tenemos que apostar por ellos para eso también hay que dejar de lado un poco posturas maximalistas para poder llegar consensos amplios que busquen ese objetivo ¿no? eh, por ello creo que a pesar de las modificaciones realizadas a, a esta ley, eh, bueno a pesar de esas modificaciones que constituyen eh, una rebaja en una normativa que ya de por sí era bastante limitada, pues no nos opusimos ahí al jueves y permitimos eh, sacarla adelante, ¿no? Creemos que aunque se queda corta, pues por lo menos ofrece una cobertura legal eh, de la que hasta ahora, pues carecían las personas damnificadas por víctimas de abusos eh, policiales, ¿no? Por lo tanto, nuestra solidaridad, eh, apoyo y reconocimiento eh, a todas esas personas que, bueno, sean del tipo que sean, creo que merecen todo, todo eso y, y, y mucho más, ¿no? Creemos que las víctimas de abusos policiales que llevan años eh, pidiendo que sean reconocidas, esperando a ser reconocidas, y por eso, pues bueno, a pesar de las dudas que nos genera, pues seguiremos dialogando con el gobierno para avanzar, para dar más pasos y para trabajar por, el, por la dignidad de todas las víctimas. ¿no? Pero eso sí creo que es muy importante, dejar posiciones maximalistas de todos los polos y poder trabajar en ello, en consensos amplios, que seguramente así avanzaremos mucho mejor hacia un futuro como sociedad. En no, yo creo que estar a favor del traspaso de, la de las transferencias pendientes pues no debe impedirnos impedirnos en ningún momento eh, denunciar eh, que una vez más vemos cómo las transferencias pendientes pues son objeto de mercadeo en ese sentido pues entre el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno de Sánchez, del Partido Socialista. O sea, ¿no? Puede reclamar llevamos, también Podemos? ¿eh? Creo, creo que llevamos días asistiendo. ...a una performance por parte del Partido Nacionalista Vasco... ...cuando todos sabíamos que en plena precampaña... ...pues no iban a votar con el Partido Popular y con Ciudadanos... ...y bueno, está claro que el Partido Nacionalista Vasco... ...y el Partido Socialista pues llevan días hablando de ello... ...en los despachos y que bueno que entra dentro... ...de su estrategia de promoción electoral, ¿no? Creo que es penoso que una vez más veamos que el PNV... ...hace que una mejora social de la ciudadanía esté condicionada a tener o no más transferencias en Euskadi. Y la pregunta sería eh, que las personas mayores de 52 años puedan acceder al subsidio de desempleo. ¿Depende de si hay una no transferencia? Pues yo creo que no. Yo creo que depende de si defendemos o no la justicia social. no ¿O acaso votaría el Partido Nacionalista Vasco en contra de una medida como esta si no se acordaran las transferencias? Pues no lo sé, pero yo creo que no. Hay que dejar claro que no nos gustan los chantajes y los pactos de despacho. Que las transferencias no deben ser eh, objeto de cuestionamiento ni objeto de negocio, dado que son derechos y son mandatos del Estatuto de Guernica, pues y que pues cuando pues tanto no el Partido Nacionalista Estados... Vasco como el Partido Socialista se quejan de que otros cuestionan las transferencias, yo creo que obvian que al utilizarlas como moneda de cambio, como chantaje, como mercadeo, es precisamente lo que está haciendo que las transferencias se vean cuestionadas por una parte del espectro político más reaccionario no también creo que es reseñable que hoy, eh, esta semana, Bildu haya votado a favor de todo lo que votó en contra en los presupuestos estatales, que se había pactado entre el gobierno de Sánchez y Unidos Podemos, porque más que uh, los presupuestos... Eh, a fin de cuentas contenían lo que se aprobó con, de con decreto y con prisas durante esta semana ¿no? entonces no vemos sentido de la responsabilidad y parece que a todos los partidos les importa más la foto que la gente y la ciudadanía en su conjunto que hemos reclamado la transferencia las, eh, el traspaso de las transferencias pendientes en todas las instituciones sí. y otra al representante del Partido Socialista de Euskadi decirle que las transferencias llevan 40 años sin transferirse y e incluso cuando ha habido periodos donde ha gobernado tanto el Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco como el Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Por lo tanto.